¿Qué tal, amigo craneano o amiga craneana que nos miras del otro lado del cristal? Estamos placeres de tenerte aquí con nosotros, ¿va? Y hoy nos asalta una duda que los psicólogos siempre, no sé por qué, preguntan en algún momento de la terapia que, con qué animal te identificas. No sé qué tendrá. Si tú sabes sobre el psicólogo, amigo craneano o amiga craneana, échanos ahí un, un comentario. Y dinos de qué se trata, ¿no? Por lo pronto nosotros o sea, queremos. Como diciendo, no, yo me identifico mucho con el animal de mi cuñado que agarramos unos perros <risa> asquerosos, ¿no? Se nos entra? <risa> no entra. No. Este, por lo pronto nosotros queremos este, pues compartirte con qué animal nos identificamos o, o qué animal seríamos. Sí. En, en todo caso, así como, como pregunta la porque que nos ¿no? psicoanalicen, ver qué pedigrí con nosotros. Así es, ¿por qué no empezamos con el buen people? Yo sería, me gustaría ser un lobo. Me gusta mucho su porte, me gusta mucho que, que son muy de manada, que son muy poderosos. Me gusta el lobo. Eh, va a ser pinche Patricio, un, una estrellita de mar. <risa> Pero lobo, el lobo me late hasta, me quería tatuar uno, pero me dio.. No se no dio. No se dio. Le dio frío. No se dio, no, dio frío, le dio frío. <risa> pero el lobo sí, el lobo me late. Mucho... No, es, mí, es que a mí me, afas, me fascinan, me, me apantallan me, todos los tiburones. Me gusta su aerodinámica. Sí, que son chidos, los te tiburones. sacan los pedazos de tu corazón. <risa> Al poco no se sienten pelos cuando estás. Nunca se ha echado un clavado en mar así, que no ves tierra y estás en un barquito y te avientes el clavado, se sienten pelos. Sí, como que. No ves nada abajo, ¿no? Y luego ya estás nadando ahí y es, ay, ojalá. Sale por ahí una mandibulita. Que cualquier cosa y, ay, gente, no manches. Entonces, sí, a mí me llaman mucho. No, pero aparte me gustan, ¿eh? Sí, están padres. Me gustan. Y más, en algún momento me voy a tatuar como ese tipo, un tiburcio. Tienes un culo musical. <risa> yo sé que... ¿Quién no apagó su pinche? El mío, está por ahí. Ay, no, el culo musical soy es yo, tú, yo. <risa> <risa> ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Yo? ¿Ya acabaste? Ya, ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? A mí me gustan las águilas. De la América. Nada, yo fuera una animal, Me gusta la onda de volar. Son libres. Eh, son imponentes también. Son imponentes y aparte pues son muy este. Son solitarias, ¿no? Eh, los, y los 40 años se regeneran o se mueren ¿Ah sí? ¿No será una fake news el video? que viste el video? No, estaba en un, en un este ánimo Pero me gusta, me gusta mucho verlas volar Sí, sí, también me gustaría ser una guía ¿A ti mi leo? Pues yo, fíjate que yo soy un caballo ¿Un caballo? ¿Un caballo? Yo tengo cara como de mariposa <risa> Personera <risa> Pues me gusta su estampa uh -huh. Me gusta que son poderosos, son ágiles, son inteligentes y sí. los somete cualquier pincho humano, ¿no? oh. <risa> Los humanos someten a todos. <risa> no, a los tiburcios no. Ah no, sí los somos, somos ¿no? los la, atrapan la, entonces. En en en las aletas en y los avientan al mar, mar otra vez, ¿no? ¿No? ¿No? Nadie planeado. se salva de nosotros. No, somos cúpulos. Una no somos, porque nosotros no somos chingaderos, ¿eh? sí? No. ¿Le no, no, da no. más de cada? No. Entonces eres un caballo. Sí, un caballo. Pues un lobo, un tiburón, un águila y un caballo. La carlaca creo que... <risa> no, o sé, sea no que... Está mala, no está. No está. Ella, ella creo que quería ser ranita. <risa> <risa> está brinque y brinque. Dice. Hey, ah, que para que para sí, entrar? es la Carlaquita. Que... Saludos allá a la carlaca que está... Anda que... malita. Amigo granelio, dinos tú qué animal serías. Ajá. Y te repito, si eres psicólogo o psicoanalista, pues échanos ahí un comment y dinos qué onda con esto, ¿no? Sí es. Por lo pronto, sí. visita nuestra página www.claren.com.mx. Suscríbete, déjanos un like sí, y like, campanita profe. para que reciban notificaciones y de suscríbanse. cuando Suscríbanse, sí. pues, digo, ¿Sí? total. Nomás no le abren si no le gusta. ¿no? Sí. Así, fácil. Así lo es. Entonces, nos vemos en la que sigue. Pórtense mal, cuídense bien y chau. chao. Chao.